¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más aquí a La Fe que Conquista, siempre dando las buenas nuevas de reino en los cielos. Mira que esta semana el Señor me trae una palabra, una palabra maravillosa. Está en un salmo, en el salmo 119, capítulo 119, eh, versículo 105. Y en este, en este salmo di, uh, habla que tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Mira que en esta, en esta semana y lo que ha pasado de este tiempo, se están hablando mucho de las elecciones americanas, estadounidenses. Y se habla, y se enfoca, y he escuchado a diferentes predicadores, no los juzgo, no los critico. Pero realmente, yo sé que lo que pase allá puede pasar en tu país, en esta nación, en otros países. Pero realmente estamos enfocándonos en, en esa lámpara que es Cristo Jesús. Realmente nos estamos enfocando, realmente debemos ayunar, debemos interceder, debemos que nuestras familias busquen más a Cristo, debemos hacer algo diferente, sobrenatural para que, que esa lámpara, que es Cristo Jesús, que su palabra esté con nosotros, pero yo veo que la gente está enfocada en estos dos hombres, está enfocada en esta nación. La noticia, has escuchado... No, no juzgo a nadie. De pronto tú me estás juzgando, criticando. Pero esa es mi manera de ver las cosas y como me, me las está dejando ver el Señor. Todo el mundo está enfocado en estas personas, pero nadie está enfocado. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué es que realmente estamos haciendo la tarea con, con Cristo? Realmente esas elecciones de, de ayuno, esas elecciones de congregación, esas, esas ayunas de de esa devoción al Señor, para que el Señor esté en nuestras vidas, esté en nuestros corazones, porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, que si no, lo, si no reconocemos a Cristo Jesús como, como el Hijo de Dios, no, tenemos, no vamos a ser salvos. Pero si sí nos interesa un número de quién va a quedar en esa nación, un número que va a dejar a ese líder o a otro líder. Sabemos que van a venir cosas consecuencias. Va bien, estamos en tiempos postreros, pero si sabemos lo que va a pasar, ¿por qué no nos enfatizamos en Cristo Jesús? En que realmente Él va a venir muy pronto. La venida de Cristo está pronto. Pero la gente está enfatizada en la, la mejor dicho, las noticias hacen que la gente esté más enfocada en, en eso, las redes sociales, todo. Cada momento que uno, ahí está. Pero realmente está, es que este versículo, tu palabra es una lámpara a mis pies, tu palabra, realmente estamos escudillando, está esa palabra aquí en este corazón, en la mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras familias, en nuestras esposas, esposos, vuestros esposos, están, está esa palabra en vuestros hijos, realmente está esta palabra. Porque dice, es una, eh, es una luz en mi sendero. ¿Cuál es tu sendero? ¿Esos, aquellos dos hombres, sea quien sea, vienen cosas duras. No es por asustar a nadie, pero es lo que dice la palabra. Vendrán cosas duras. Vendrán rumores de guerras, hambruna. Y es algo que todo el mundo queda, ¡Ah, Dios mío, ¿qué va a pasar? Que ya sabemos lo que va a pasar si tú lees la palabra, o como yo la llamo, el pasaporte. Porque en este pasaporte, ¿qué nos va a llevar? Una vida eterna. ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino de los cielos, y como embajadores del reino de los cielos, mis queridos amados, esto nos va a llevar a una vida eterna, desde Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este, este hermoso pasaporte que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Es del reino de los cielos. Y por eso, yo, yo invito que no te enfoques en eso. Enfóquete en que realmente, que, que tú, si es tu esposo no conoce a Cristo, que lo conozca. Ora por Él. Ora o su, tu esposo o tus hijos. Yo te invito a eso. El Señor nos está invitando esta semana en esto. A que realmente nos enfoquemos. Que oramos por estas personas que no conozcan a Cristo. Pero estamos más enfocados. En el número, ¿quién va a quedar una vez más? Y perdona que sea repetitivo. Pero el que quiere el que quie, vendrán cosas, lo que tiene la, la palabra de Dios. Verán cosas duras. Mira, mis hermanos, ya eh, para terminar esta palabra. Mira lo que dice en primera, la primera carta de los Corintios. Eh, versículo, capítulo 9 versículo 24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la, a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corre de tal manera de tal manera que lo obtengáis corre no ponga atención realmente en lo que está pasando allá en el mundo pone atención lo que Cristo está diciendo que nos está hablando en nuestros corazones nos está diciendo que realmente seamos unos buscadores de su presencia, de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Al momento que tú estés viendo este video, busca la presencia del Señor. Corre, corre porque esa meta es tu salvación. No aquellos dos hombres, no aquella nación. Si tú dices, no, pero quien gane el que gane, voy a, aguantar, voy a seguir aguantando hambre. O el que gane el gane, voy a ganar más dinero. Pero te digo una cosa. Esta paz que viene del cielo, no te la va a dar esos dos hombres. Ningún hombre aquí en la tierra. Te la va a dar Cristo Jesús. Así que yo te invito que busquemos lo que nos conviene que es la presencia del Señor, y yo te invito que haremos, Padre Celestial para la gloria, en este momento Señor, te doy gloria, gracias, Padre Celestial, porque tú, ese Dios que habitas en los cielos celestiales Señor, en los cielos santos Padre Celestial, yo te pido que tú seas Padre Celestial, Llenando a estas familias, a estos hogares, amado Señor, de tu sabiduría, de tu humildad, de tu amor. Igual de estar poniendo atención lo que el hombre quiere de desviar la mente en tu, en tu pueblo, Señor, que más bien pongan esa mirada y ese enfoque en ti, Señor, que escudriñen la palabra, que haya esa oración en el alba, Señor, en la tarde o en la, y en la noche, Señor, y para el celestial, que cada día, Señor, Seamos más conocedores de tu palabra porque esta palabra nos hará libres Porque el que te, los que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, seremos reconocidos como ese hijo de, esos hijos de Dios, Señor. Amado Rey, Poderoso Señor, te doy gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, eh, síguenos por nuestra página de internet, Cristianosanagloria.com. Escucha también nuestra aplicación en Google Play, Cristianos en la Gloria. Te invitamos a que compartas la buena nueva del Reino de los Cielos. Y recuerda que tú también estás en la Gloria para hablarte de Dios. Bendiciones.